El empresario Santiago Matías no quiere a Toquilla en su nueva emisora Lo Foque FM, que por cierto salió hoy al aire. El empresario Santiago Matías prohibió que la música de la exponente urbana Toquilla sea tocada en la emisora Lo Foque FM 99.3, la cual inicia su programación formal, como ya dije, hoy miércoles. Dice Santiago Matías, a los programadores de Lo Foque, Toquilla no puede sonar en esta emisora. Y mira que yo la amo a Toquicha, soy ferviente defensor de su arte, pero dije, ella no puede sonar aquí porque su música no es apta para la radio. Reveló durante una entrevista al programa suyo también, esto no es radio. Apuntó que si hace canciones aptas para la radio, la apoyará. Aunque resaltó que la controversial joven siempre será entrevistada en Alofoque Radio Show y en todas sus plataformas, siempre y cuando ella lo permita. Matías envió ese mensaje a los que han expresado Que a los Fox FM viene a fomentar Los antivalores Eso es así y, y está bien Yo comparto eso con él Porque una emisora No puede sonar no, está, diciendo la, está diciendo la realidad No puede, no sonar, puede sonar ninguna canción explícita Una emisora con, con sitial FM o sitial Y el que está empezando un proyecto AM. nuevo No va a dañar No, No eh. puede ni él, ni su hermano, ni su papá, nadie él puede permitirle eso. No se pueden poner bravos. Porque eso es eso es la regla. Es una decisión claro. eh, de la administración. De, de Alofoque FM. FM o sea que es de él. Y sí, sí, son decisiones que en radio y en televisión se toman. Porque, por ejemplo, aquí nosotros tomamos decisiones sobre qué música poner y qué música no va. Claro. Eh, pero es una decisión que yo aplaudo de a los de que no eh, no suene, de que de que Toquicha no suene en su emisora, porque como él lo dice no es una música apta para radio. Y eso, es lo que y eso en ese punto quiero eh, hacer énfasis, porque a lo mejor que lo dice, claro, la música de Toquicha no es una música para la radio, yo me voy más lejos, no es una música para los medios, es una música eh, que se consume de eh, in, eh, íntimo, privado. O sea, por eso es que está okay, en, en YouTube, tú lo puedes consumir tú, o en... O en Spotify, porque son eh, plataformas que tú directamente seleccionas lo que tú quieres ver. Pero en radio no, porque en radio tú te pones a escuchar media hora de música y tú te imaginas que te pongan en Alofoque lofoque y ahí salga Toquichas con sus letras bellas y hermosas. <risa> <risa> <risa> <risa> Oye, yo entonces, me digo por la forma que hubiera lo, lo dice, pero en una realidad no puede sonar ningún tipo de emisora. No. Puede sonar en las redes sociales o en la plataforma digital porque es opcional. Es decir, Exacto. Lo y ahí escuchar. no hay censura. No hay, no hay censura. censura. Que, eso, que eso es lo que a los Fox le critica a, a, a la gente, que eh, a los que critican la música urbana, que quieren censurar lo que tú, como persona, censuras. Eh, si tú eh, quieres. Si tú quieres, exactamente. Porque si tú quieres que tú no escuches toquicha, yo no escucho, to, yo no escucho, no, yo no escucho toquicha. No, yo no escucho toquicha. Yo no escucho toquicha. No, no, yo, yo la escucho ambiental. <risa> si está sonando y lo escuché, pero no, puro, ah, no, no dije que, que tú lo pongas no, no. Poner, yo no escucho uh. mucho, yo no escucho dembow, nada de eso. Lo mismo escuchar es vaina, salsa. <risa> que la mañana, mañana está bien. Me gusta buscar, el merengue, el merengue, el merengue que va, que le gusta él. Y a veces escucho a algunos de los muchachones, pero tú que di que yo pones, dice escuchar y que que llama merengue de de Juan Luis, Juan Luis Acompáñenme el costo de la vida. Eh, sí, y el costo de la vida, que es la canción que Ay, tú el dices. El costo de la vida subió sí, suyo otra vida, vez. Una denuncia no, en, en no, ese año. ¿Quién era que estaba de presidente en ese año? Usted, yo cultura creo cultura general. Yo creo que era Balaguer, presidente. Balaguer, no, sí. no, no, no creo que era Balaguer. Aunque era también en el contexto de Latinoamérica. Yo creo que también. era el blanco. Yo me parezco el blanco, dice, ¿no? dice la gente. <risa> pero pero también era el contexto de Latinoamérica la canción o sea que no solo República sí, sí, Americana a, pasaba a, esos a nivel problemas en general ¿sí? pero obviamente haciendo énfasis en, en su tierra natal claro claro dominicano. pero pero esto de toquichas de que no suenen a los foques fm es una buena ejemplo es una buena un un ejemplo en vía, de que él no mensajes. de que él no va con eso exacto y él deja claro de que si usted puede escuchar toquicha si usted le da la gana porque está en la plataforma digital, pero que en las redes ya no puede ser sonada por la música explícita que ella, que, ella, que ella expone. Claro. Lo que a mí me sorprende es mucha gente indignándose por esta emisora, ¿verdad? Que ahora ya es eh, urbana, que antes era música suave. Es, es, la emisora se llamaba Sonido Suave. Y mucha gente ya ha criticado que a Alofoque haya comprado esa emisora. Pero... Ajá. ¿cuál? Imagínate. <risa> Primero, yo te puedo asegurar que de las 100 gente que critican a Alofoque por eso, las 87 no escuchaban Sonido Suave. Ni, ni se acordaban no, que... No, no, que no existía eso. No. Pero nada, entonces, buena decisión de los foques y éxito ahí en su... ¿Le va la vida ahora a ese, a ese canal? La, no, no, que está activo eso, eso va a coger un rating, activo, que todo el mundo va a estar activo ahí ¿es? en eso. Y un ejemplo de superación, un muchacho que viene del barrio. Sí. Y, mira, y, mira, le, leí, en redes, leí en las redes, leí eh, en las redes que no dudan que al foques saque un canal de televisión, ¿eh? puede hacerlo también hacer. es fácil es ella ha tirado mucha puya tira, haciendo eso lo que pasa es que él te esperando el momento sí, sí. pero ella, ella ha no pero montar un de canal de televisión eso. aunque es fácil no es algo no, no, no, de una que, vez no no, no es no, algo que no, lleva un proceso exacto un proceso, un proceso tirar proceso, un canal tío. de televisión no es fácil y, profesor, y, profesor, y más si canal que tú quieres meterlo en el cable porque tú tienes que pagar para que se para que ese cable para que ese canal esté en el cable entonces es un proceso más eh, complejo. Pero de que la, lanzar en estos tiempos un canal, eso es fácil. Hasta yo, un yo con nuevo computadora y un servidor de internet resuelvo. ya yeah. Claro.